Bienvenidos a tu entrega más de Top Cultivo, mi consultorio canábico. Y ahora es el turno de Elena, que desde Portugal nos pide un consejo sobre algún producto que pueda utilizar para reforzar la vitalidad de sus plantas, ya que padecen debilidad, posiblemente una mala nutrición. Seguro, Elena, que tienes algún grow de confianza al que acudir para conseguir Barrier de nuestros amigos de Top Crop. Barrier es un producto creado para mejorar la absorción y el transporte de nutrientes en la planta tiene la peculiaridad de reforzar las paredes celulares, volviendo las plantas más resistentes también ante la amenaza de cualquier tipo de plaga. Este reforzante vegetal incrementa los niveles de clorofila en las plantas, lo que mejora una mayor absorción de CO2 potenciando los procesos metabólicos, traduciéndose todo ello en una mayor productividad de los cultivos. Su aporte adicional de potasio favorece los procesos relacionados con la floración, a lo que se le une una alta alquilinidad dada la presencia de silicio.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 Y así finalizamos esta entrega de Top Cultivo, donde damos respuesta a las dudas que nos hacéis llegar a infarroa Salud y buenos humos.